Miren, mi comentario es con respecto a un informe importantísimo que se dio a conocer en el día de ayer para, en beneficio de la República Dominicana. Yo quiero comparar este informe guardando la distancia porque es abismal. Se ustedes que San Francisco es un pueblo batallador, de gente buena, de gente solidaria, eh, con muchas cosas importantes que benefician este país. Somos una región que produce el mejor cacao del mundo, demostrado en diversos escenarios y reconocido por quienes saben de esa materia. Eh, contamos con dos universidades que como provinciano, ¿verdad? Somos mm, privilegiados con dos. Una que es la UAS, la Universidad la Primaria de América, y otra que es la Nordestana con un prestigio incuestionable en el país, en todas las áreas del saber que en la que se involucra. En fin, una serie de, de cosas buenas, de cosas positivas, que son más las positivas y las buenas que tenemos como, como provincia, como ciudad, que las negativas. Más sin embargo, cuando en San Francisco de Macorís ocurre una situación difícil, sobre todo negativa, la prensa nacional se hace eco y somos además salimos en la portada de los diarios, más sin embargo, cuando se dan situaciones positivas, aparecen, pero en la contraportada o en una esquinita de la prensa nacional. Hago esta introducción para referirme al informe que se dio a conocer en el día de ayer por parte del FBI en los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a la situación de hace meses que se habían, que habían venido ocurriendo en la República Dominicana con respecto al turismo, recuerden ustedes las situaciones de algunos turistas muertos otros que fueron pasaron por situaciones difíciles y esa, esa situación que se dio hace unos meses aquí en el país, eso afectó de manera significativa el turismo en la República Dominicana que sin lugar a duda es el área, es el soporte de la economía en la República Dominicana, organismos internacionales cadena de radio y televisión, se encargaron de propagar y decir cuántas cosas le vino en gana detractando el turismo de la República Dominicana producto de esas acciones que se habían dado. Situaciones presentadas que hoy la FBI, de, mediante sus investigaciones, eh, ha dicho y ha desligado a la República Dominicana con, con esos hechos aislados que ocurren en cualquier parte del mundo y son cosas naturales. Esos turistas que fueron afeitados por situaciones, recuerden ustedes, aquella pareja de esposos que fueron encontradas muertas en una habitación, se dijo de todo con respecto a la poca eh, seguridad que ofrece el país para los turistas. Esto, afortunadamente, un organismo como el FBI da a conocer que la República Dominicana no tiene absolutamente nada que ver con esa situación que afectó a esos turistas que en ese momento visitaban el país. Ahora bien, cuando hago el símil, cuando hago la comparación de lo que pasa con San Francisco y el país en términos de los medios, yo entiendo que en el día de hoy la prensa nacional debió resaltar en su portada esa información que da el FBI en beneficio de la República Dominicana. Y qué no decir... ¿Verdad? Pero, de ahora el trabajo que están llamados a hacer nuestras autoridades, de invertir lo que sea para tratar de mejorar eh, el, el, la, la situación en que en términos internacionales estamos nosotros. En materia de. Pero, juicio. Víctor, la sospecha está ahí clara, y eso lo evidencia que acaba de decir. Se sospechaba que esa campaña no venía de Estados Unidos, salía de aquí de República Dominicana. Fíjate, serio. Oíte, fíjate, Sergio. Sectores pero fíjate, oscuro. Sí, pero fíjate, no, no, ¿Mm? no, independientemente de que saliera de aquí, <coughs> esos, esos medios internacionales, Sergio Antonio. Hicieron su Se resalto? hicieron, in, se hicieron ah. eco de eso. Y la prensa dominicana. Ahora bien, ¿qué es lo que yo entiendo que, de, que esos mismos medios que se hicieron eco de eso, de esa, de esa mentira que hoy demuestra el FBI, deben hacer lo mismo tratando de resarcir el daño que en ese momento causaron al turismo en la República Dominicana. Mira, mira, esa aquí tú, Incluso de vale, vale tres incluso, periódicos de nacional tema, salían hasta dos veces. Incluso, en incluso en el día. Sergio Roberto, un tema que Increíble. fue utilizado en la campaña política. Claro. Entonces, fíjate, yo siempre he dicho y lo retengo, no hay nada más cierto y más honesto que el tiempo. El tiempo le da la razón a quien la tiene. Esos resultados, esa investigación que da a conocer el FBI, pues es más cara, ¿verdad? A, a lo que Sergio dice, lo que, salieron que, salieron aquí interno, lo que recibieron el que que tal vez... Tienen parte, tienen información en parte. aquí la prensa nacional salía más esa, esas informaciones que serio, fuera del país. Sí, pero lo que te quiero decir es serio, haciéndose eco de eso, que el daño el daño real de esa información, de esa noticia, se hace a nivel internacional, por pues mm -hmm, son turistas. Claro. Entonces, si fue desde aquí que, se, que salió esa información, hacerle daño... Pero esos organismos bueno. internacionales, esos medios de prensa, entonces emiten las noticias sin hacer Bien. ningún tipo de investigación. Bien. Pero Bien. qué bueno Eso que, lo que dice el, el FBI dio esa información y ahora nosotros, y los medios interna a través de los medios internacionales, tenemos Bien. que hacer un trabajo eh, eh, fino para lograr devolver claro. la credibilidad que tenemos nosotros en el mundo entero como destino turístico. El, el, el turismo se manejó muy mal en ese sentido. Lo primero que esperó que se alargara mucho el daño para ellos hacer, de acuerdo, te acuerdas? Que lo decíamos cada rato, pero por, ¿por qué la, el, la Secretaría no hace una, una investigación y hace una campaña y, hace, y, y, y declara? Pero resulta que es que ya no existen periódicos regionales, señores.